En esta última parte del capítulo de composición, lo que vamos a hacer es separar nuestro objeto en render layers. Primero que nada, tenemos que tener nuestros objetos separados en capas, como acá tengo la primera con las luces. La segunda con Merlin. La tercera con Tibolino. Y la cuarta con el entorno. Va, quinta en realidad. Con el entorno. Faltó una ahí. Aquí la. Capa número 11 tiene solamente la cámara. No importa, eso por ahora. Vamos a ver ahora un nuevo panel, Render Layers, lleno de botones. El primer grupo de botones es, no es más que una copia de los que vemos en el 3D View. Es solamente como guía. Debajo vamos a encontrar cómo activar o desactivar nuestro Render Layer, cómo agregar nuevas o seleccionar de la lista cómo cambiarle el nombre a nuestro render layer o el nombre de ella. Single, si solamente queremos renderizar este render layer, después vamos a ver por qué es útil. Y si queremos borrarlo. El segundo grupo de capas es realmente qué es lo que vamos a renderizar, qué es lo que va a ser parte de, esta, de este render layer. Una cosa son, los, son las capas en 3D, como podemos ver, y otra es lo que asignamos ¿Qué capas en 3D van a ser nuestro render layer? Por ejemplo, Merlin lo tengo en la primera y segunda capa. Así que vamos a agregar un render layer tipo Merlin. El nombre Merlin, perdón. Vamos a renderizar. Como podemos ver, solamente sale Merlin en el render. Incluso cuando en la vista 3D tenemos todo el resto de los personajes y las capas activas. Eso es porque nuestro render layer. Tiene solamente asignada la capa 1 y 2, que es la de las luces y la de Merlín. Vamos a hacer lo mismo para Tibolino. Está en la capa 3, chequeamos, y en la capa 1 que están las luces, para que se ilumine también. Vamos a hacer lo mismo con el entorno. Capa 1 para las luces y capa 5, que es la que tiene el entorno en sí, la geometría. Ahora sí podemos volver a renderizar, Chequemos que estén las tres, sí, todos nuestros elementos tienen su correspondiente render layer, todos están en, activos en la vista ahora, así que vamos a renderizar, podemos ver que en realidad renderiza las otras capas, pero ahora solo nos muestra una como activa, es porque es la que quedó realmente activa en, la vista, en, el, en el panel de render layers, pero aún así podemos ver que está la sombra de los personajes allí proyectada, quiere decir que las toma en cuenta. Y cuando finalmente hacemos la composición aparece solo Merlin, eso es porque cuando creamos la capa, la primera que hicimos fue Merlín. y es la que es por defecto, la que estaba por defecto, por ende es la única que hace todo el recorrido. Lo que necesitamos hacer es duplicar este render layer, seleccionar de la lista el segundo personaje y lo mismo con el entorno. Ahora tenemos nuestros tres personajes separados. Lo que necesitamos hacer es unirlos, claro. Así que vamos a seleccionar estas dos capas y vamos a agregar de color C Combine. Z Combine. El Z Combine es una forma de unir imágenes, capas, render layers. Que también guarda el valor Z, que es el valor que usamos para el desenfoque de campo y la, la niebla. Y si veamos la previa de este nodo, ya tenemos nuestros dos personajes juntos. Vamos a hacer lo mismo. Con el entorno, vamos a poner su, juntos sus valores de imagen y z. Y los del resultado del C combine anterior. Ahora como podemos ver el Z. Por defecto es el, el de Merlin nada más, así que lo vamos a unir ahí. Y ahora sí se ve tal cual como lo teníamos antes. Uy, me faltó la imagen. Tenemos que conectar el resultado del Z Combine, que es la, la mezcla de todas nuestras imágenes, a lo que. a donde empieza toda nuestra cadena, que es en el RGB curves. Y ahora sí, podemos ver. Está todo tal cual antes, nada más que ahora hay un borde horrible alrededor de nuestros Render Layers. Eso es por lo que habíamos hablado que el, el Z-Buffer no tiene antialias. Para esto tenemos que utilizar un, un tipo especial de antialias que se activa mediante el botoncito Save Buffers en el, out, en el panel Output y Full Sample. Esto va a reemplazar el típico OSA por un FSA que lo que es es un tipo de antialias que no se aplica durante la imagen, durante el renderizado como lo vemos ahora, sino que se aplica después, al final. Eso tiene la ventaja de que como se aplica el suavizado al final, se le aplica a todos los pases eh, en general, a todos los pases al mismo tiempo. y tiene en cuenta pases que no tenían antialias, como por ejemplo el zBuffer o en su momento el, el índice de objetos tampoco tenía, eh, tenía antialias y esto lo, lo soluciona. Y también da un, un mejor antialias en general, así que yo siempre lo utilizo cuando puedo porque es un poco más lento igual que tener en cuenta eso. Así que algo bueno de tener nuestros render layers de manera separada es que podemos cambiarle lo que sea a cualquiera de estas capas por separado. Por ejemplo, el color. Acá lo, lo hice rojo a, a él, a Merlín. Pero al final solamente él se ve rojo, claro. Tiene sentido. Hacemos lo mismo para los otros personajes. Por ejemplo, para Tibolino, si lo quiero hacer de azul. Subo un poco los azules. Ahí está. Y lo mismo para el entorno. De esta manera tenemos una corrección de color selectiva, mucho mucho más control. cosa que hago siempre como pueden ver que a veces que no se termina calcular todo, los, todo el, el todo el, el árbol de nodos lo que hago siempre es mantener <risa> tengo no sé si es un tick o qué pero tengo mi mano siempre sobre escape sobre la tecla escape salir así que cada vez que modifico un nodo blender intenta recalcular pero yo inmediatamente presiono escape casi al, al momento de soltar el mouse cuando hago algún cambio y de esa forma Blender no lo no calcula todo, porque por ahí uno ya se imagina cómo va a quedar, pero tiene que cambiarle eh, valores a muchos nodos a la vez. Así que uno siempre presiona escape ah, rápidamente, apenas suelta el mouse, el, el click, y de esa forma Blender eh, frena el cálculo de todos los nodos y se puede seguir eh, trabajando normalmente. Porque Blender lo que hace es calcular todos los nodos a partir de el que estamos utilizando y esto como está en el principio de la cadena se calcula todo el árbol vamos a ver ahora los pases de Merlin, el primero que vimos es el Back Speed que es para la velocidad el segundo es el normal que lo vamos a utilizar más tarde así que lo activamos el tercero es el UV que es el pase de V el que le sigue es Mist, el típico Mist que vemos en World Después es el índice de objetos, index of, color, difusión, especular, el brillo especular, la sombra, shadow, y el ambient occlusion, que en este caso lo vamos a dejar activo. Reflexión, refracción y radiosidad. Al pase de AO no solamente lo vamos a dejar activo, sino que vamos a hacer control clic en él. Y se pone un, un botón un circulito negro al lado del nombre que lo que hace es excluir el pase de Ambient Occlusion del de render final. Cuando renderizamos no vamos a ver Ambient Occlusion, pero lo vamos a tener disponible como un pase aparte al hacer composición. Lo mismo se puede hacer con las sombras, por ejemplo. Si se hace control clic sobre el pase de sombras, vamos a excluir las sombras del render. No vamos a ver ninguna sombra en el render. Pero las vamos a tener disponibles como un pase para trabajarlas eh, después en composición. Ahora vamos a trabajar con el Ambient Occlusion en composición. Como pueden ver en este render, Merlin es el único que no tiene Ambient Occlusion, no tiene sombras de contacto. Mientras que el resto sí tiene. El Entorno y Tibolino, los dos tienen Ambient Occlusion mientras que Merlin no porque se lo active en su render layer esto es una propiedad por render layer ahora tenemos las opciones disponibles aquí en el, en el, nodo, render, en el nodo de render layer de Merlin si vemos la salida del, del output el output de Aminoclusion, es una, una imagen en blanco y negro que tiene solamente solamente contiene el el ambient occlusion, la oclusión ambiental no contiene color ni brillos ni nada, solamente la oclusión ambiental para verlo tal cual vamos a utilizar un nodo multiply y los vamos a mezclar estos dos nodos allí lo que voy a hacer ahora es el pase de ambient occlusion tiene un fondo negro y cuando lo mezclo con la imagen este también se mezcla, así que vamos a sacar el, el fondo negro el la y vamos a convertirlo en blanco así no me interfiere nada más que solamente en lo que quiero para hacer esto voy a utilizar un color ramp que lo voy a conectar al alfa al valor alfa como podemos ver es blanco y negro solamente lo que hay tiene transparencia se muestra voy a invertir esto con el color ramp voy a invertir los colores y voy a sumar este resultado con mi valor de Ambient occlusion. Como resultado ahora tengo el Ambient occlusion pero con fondo blanco, ¿y eso por qué me ayuda? Porque cuando quiero mezclar este pase de Ambient Occlusion mediante Multiply, mediante multiplicación con las otras capas, este no, no interrumpe. Podemos ver, no interrumpa el resto de la imagen, solamente cambia las sombras de nuestro personaje, como podemos ver ahí. Y la capa original queda en su color original. Podemos incluso cambiar el color de este Aminoclusion. Podemos jugar con el brillo para hacerlo más contrastado, por ejemplo, más claro, o incluso colorear. De esta forma podemos darle una especie de, de color a todo lo que es el, el ambiente que cae en, en nuestro personaje. Por ejemplo, si está en el exterior, si está afuera, podemos teñir el aminoclusion un poquito azul y va a dar la sensación de que está más integrado. En vez de tener sombras de contacto totalmente negras, va a tener sombras de contacto un poco azuladas. Bueno, en este caso le puse rojo, un poco extremista, pero bueno, es para mostrar el efecto también. También se pueden hacer cosas raras, como si te tiene el brillo muy alto, ya no es tan creíble. Pero ahí más o menos se ve el efecto. Ahora sí que solo nos queda reemplazar la salida de, esta, de esto que hicimos, el retoque de color. con el resto de la cadena y ahora si lo vemos si hacemos zoom podemos ver que realmente la sombra de contacto de nuestro personaje ahora es roja mientras que el resto tiene sombras de, de contacto negras es un muy buen efecto para integración El otro pase que nos quedó suelto, que no habíamos comentado, es el pase de normales. Primero que nada, esto si lo quisiéramos copiar en otro personaje, tendríamos que copiar a los cuatro nodos, o podríamos crear un grupo de nodos. Mediante control G, o mediante el menú también. Este, este es el nodo que se nos formó un, con un montón de entradas, todas las entradas y todas las salidas disponibles. Pero podemos desactivar estas entradas y salidas en cada uno de estos nodos, mediante el iconito del más en cada uno de los nodos. Y ahora cuando checamos, cuando salimos de este grupo, solo tiene los inputs y outputs que estamos utilizando. Podemos duplicarlo y así utilizarlo en el resto de los... Personajes también. Pero no, por ahora vamos a dejarlo así, tal cual. Para desagrupar es el inverso en vez de control g es Alt G. Ahora sí vamos a pasar al nodo de normales. El que les comentaba recién. La normal es la dirección de las caras. Ya sabemos, hay un nodo especial para trabajar esto que está dentro de vector normal. Si conectamos la salida del dot al viewer, podemos ver que, todos, que todo es, es oscuro y hay un punto blanco que apunta hacia la cámara, que es donde apuntan las, las caras. Podemos cambiar esto cliqueando y arrastrando en la, en la pequeña pelotita. que se encuentra en este nodo. ¿Y por qué es útil? Porque no importa cómo rote el personaje, siempre me va a mostrar la, la iluminación, la luz, ese, eso blanco, de la misma dirección. Dije luz porque lo vamos a utilizar como iluminación falsa, en realidad, esta, esto que estaba en escala de grises, vamos a utilizarlo. Y ahora cuando lo rotemos, va a seguir la posición siempre. La misma posición o dirección. Pero como podemos ver, cuando mezclamos un color, ya hay errores. Esto se trata por cómo es la salida de la, del nodo de normales. Por lo que siempre es mejor convertirlo con un color ramp. Podemos ver la diferencia. Salida de normales. Lo que hace. Y lo que hace si sí, lo convertimos a una imagen plena en blanco y negro. De esa forma podemos realmente hacerla comportar como si fuera luz. Como una luz constante de. En la misma dirección siempre. Vamos a conectarlo ahora con el resto de la cadena de nodos. Y ahora sí, a ver el resultado final. Vemos que ahora nuestro personaje tiene, además del Ambient Occlusion, con color, tiene una luz adicional viniendo siempre del mismo lado. Voy a activar lo mismo en Tibolino, así lo podemos mostrar. Voy a renderizar otra vez. Porque por defecto este pase no se calcula, así que lo voy a, Se tiene que renderizar otra vez si uno lo quiere activar. Como podemos ver. Tibolino no tiene ningún tipo de iluminación ahora, solo la que le habíamos colocado mediante luces, no la de composición que tiene Merlín. Así que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es duplicar esto, estos tres nodos, seleccionamos los tres, shift D y los duplicamos. Nos Movemos todo, hacemos un poco de espacio en este lío. Esta de nodos que nos quedó ahí. sí, hay que, habría que ser un poco más ordenado. Si no, uno después es el único que entiende este trabajo. <risa> si uno pasa el punto blend a otra persona, después se pierde un poco. Pero bueno, mientras seamos solo nosotros. Ahora sí, vamos a ver, ya hicimos toda la, la unión. Vamos a ver al final cómo resulta. Ahí está. Por ahí un poco mucho, ¿no? Vamos a... Un poco mucho. Ahí está, ahora sí, un poco menos. Y desaturarlo un poco el... Valor de azules. Recalculamos y ahí está ahora nuestros personajes, los dos tienen luces los dos tienen todo, menos la oclusión menos la oclusión antibolino pero podemos ver que perdimos uh, después de hacer el render y al cambiar las cosas en los nodos, perdimos el anti-alias podemos volver a tener eso shift-r read-save-full-sample-layers y lo que hace shift-r es no, no renderiza todo de nuevo, sino que solamente va a recalcular el oversampling, el anti aliasing Así que va a repetir la composición tantas veces como tengamos en el nivel de felicidad. Así que bueno, eso fue para composición, espero que hayan entendido aunque sea un poco.